Vocación de servicio. Debemos responder a la confianza que el Estado plurinacional nos ha conferido, demostrando nuestra vocación de servicio al pueblo boliviano. Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.